Bueno, comidas... Y transformación. ¡Ah oh, no! Cada vez le da más entonación loca. Ha hecho polvo, tío. Espera un momento. Quería saber si podía dojear ese ataque, pero... Vale, veo bueno, que el no. B -B se ha caído, ¿ves, tío? ¿Pero te tienes CDs? <ríe> ¡Hijo puta! Hola, ahí. No, no, no, da What parte. Si así, se ha sido recargado. Es <un buka> que... <ríe> y la área ya está, me ha pillado a mitad de camino, ya no llegaba hacia adelante. Me va a ser gracioso ver cómo va a ir hacia de abajo de y volver arriba. Yo me pido este... Y tiro el límite, me muero aquí. A ver si sobrevivo. Vale paré vivo. Ah, <risa> Ole, y no me he tirado nada. Boté <risa> oh. a, a astrólogo sí, uh, Golfo. Venga, venga, dale, dale, dale duro. Ah, voy, voy, voy. Ya está. <risa> <risa> <risa> ¡Pom! Que absurdo <laughs>